Entonces que tenemos los resultados agrupados por sector económico, le debemos añadir un roll-up a volumen de negocio máximo, volumen de negocio mínimo, con la función de sumarlas. Como pueden ver aquí ya lo, ya lo hice y ahora la podemos guardar. Y entonces la podemos guardar, la voy a guardar como pregunta 1. Y como ven es un filtro de data. Pero esto nos permite entonces visualizar esto en una gráfica es un conjunto de la data y esto nos va a permitir visualizarla y ven aquí tienen el volumen de negocio mínimo y máximo y estos son números y aquí está el sector económico entonces podemos entonces verlo como un pie chart en visualize que fuimos aquí perdón visualize charts pie chart y aquí seleccionamos el label que queremos que es el sector ¿Y cómo se va a crear? Y podemos aquí coger el mínimo el máximo Yo sé que hay que coger el mínimo Y les voy a enseñar después cómo averigüe eso Inmediatamente nos genera una una tabla Esta tabla se va a mantener este coordinada con la data Si se cambia la data, se cambia la tabla este, Así que eso no, nos ayuda un montón Pero ya yo sé que había que usar el mínimo Porque antes de hacer el pie chart yo hice uno de columna y en columna yo puedo tener varias y aquí yo voy a añadir otra columna que sea el máximo Bien. y entonces aquí tenemos las dos que es volumen de negocio mínimo y volumen de negocio máximo con este, claramente rotuladas y pueden ver que aquí hay unas donde el volumen mínimo que es la azul que puse primero debería haber puesto segundo pero pueden ver que es mayor que el volumen máximo así que yo sabía que había algo ahí Uh, así que aquí podemos ver cuáles son los sectores más uh, que producen por volumen de negocio, que son comercio al por mayor, comercio por, perdón, el por menor, al por mayor, manufactura y todos los demás en el orden en el que producen.